Mi nombre es Miguel Mora Segura, entré a colaborar a Radio Cultural, como se le denominaba en aquellas épocas a nuestra radio comunitaria, en 1966. Un compañero y amigo mío, en épocas de secundaria, me invitó a experimentar poniendo música en la cabina. La invitación fue de Juan Melgoza, su padre, el señor Jesús Melgoza, era el técnico de la época. Y a mí me gustaba en lo personal mucho la música por un tío que tuve que fue director de orquesta, por escuchar radio comercial, sobre todo estaciones de la Ciudad de México. De modo que me gustó mucho la radio a lo largo de todos estos años he tenido programas prácticamente de todo. Eh, musicales, de aficionados, noticieros capacitación de corresponsales. Y en los últimos años me he dedicado más a la dirección del periódico Altavoz, soy directivo de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, permisionaria de Radio Teocelo, y es hora que no acabo de irme.